A gente vai conversar um pouquinho aqui com o Salvador Sanz. Salvador, como os quadrinhos entraram na sua vida? Como você começou? É, eu tenho um hermano maior que, por supuesto começou a leer antes que eu, então ele era o primeiro que... que a primeira vez que eu vi historieta foi manos de dele, e sem saber leer me começaram a interessar. Siempre fueron, eran historietas bélicas, yo vivo en Argentina, entonces venía mucho material de España por la cuestión del idioma, y muchas revistas españolas, eh, y una de las historietas que en Argentina es muy conocida es, es El Eternauta, que es como el, la historieta más conocida en Argentina a nivel histórico. Yo la leí de muy joven y esa fue una de las obras que me, me, me impactó mucho, y me motivó a, a, a dibujar historietas, cuadrinas. Salvador, ¿cuál fue la primera obra que usted publicó? y ¿cuál fue la sensación de eso? Okay. Yo durante mucho tiempo edité en fanzines, en publicaciones independientes. Me, me autoeditaba. Entonces... Eh, pero yo considero tal vez mi primera obra a nivel profesional que me hayan pagado es, eh, fue un episodio de un personaje mío que se llama Ángela de la Muerte eh, que salió en Argentina pero quizás mi obra eh, como más importante es Legión que es un libro una novela, es mi primera novela gráfica donde en la portada la, ya estaba mi nombre y era una obra completamente mía mis participaciones anteriores fueron colaboraciones en, en revistas de antologías con otros autores, ¿no? Igual la sensación es, la primera es, es muy reconfortante, es muy interesante. Yo soy muy crítico de mi trabajo, entonces no puedo dejar de, de primero encontrar todos los errores, todo lo que salió mal, eh, pero me sigue generando placer hasta el día de hoy volver a editar, ¿no? Siempre que uno ve su trabajo en papel, impreso, tiene un atractivo, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores influencias? Eh, a mí me gusta mucho eh, la historita universal en general. Me gustan autores como Moebius. Eh, me gustan muchos ilustradores también. Me gustan artistas del manga como Takehiko Inoue. Clásicos como Katsuhiro Tomo. Me gusta el manga. Eh, en general sigo autores, ¿no? Más que personajes. O sea, pero... Influencia. Me gusta también el cómic europeo, el manga, cosas americanas, eh, historia de Argentina y también, por qué no, cosas así de aquí de Brasil que me gustan muchísimo. Sí. Salvador, ¿tienes algunas dicas, sugerencias para quien está comenzando? Eh, hay que dibujar mucho, mucho. O sea, no, no basta con una hora por día. Hay que dibujar muchas horas por día, todos los días. Esto es un arte pero también es una disciplina y se necesita mucho oficio, ¿no? mucho entrenamiento, no entonces hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Muito obrigado, viu? obrigado.